¿Te parece que el coleccionismo es un fanatismo desmesurado o un hobby? ¿Cómo oh. lo ves? 261-344-4444, queremos la opinión de ustedes respecto al coleccionismo. Tema que vamos a hablar hoy con Oscar Casares, que es coleccionista, uno de los más reconocidos de nuestra provincia. Eh, bienvenido desde ya, buenas tardes, 20 años coleccionando, Dani. Tiene eh, un estudio jurídico contable, o sea, es sí. contador y abogado, pero Mirá. además... además eh, llevan la sangre, la pasión por coleccionar Vamos a preguntarle a él, ¿qué cosas? ¿Cómo va, Carlos? Buenas tardes, bueno, un gusto estar nuevamente uh -huh. con ustedes Ahora por otro tema, sí. que nos convoca He estado por, por otros motivos Y ahora por un tema que realmente es muy simpático y que llevo en el alma Así que la verdad que estoy muy complacido que hayan tenido la iniciativa de, de armar este programa y que hablemos sobre, sobre este tema. Oscar, cuando veías el video que acabamos de compartir de ese chico sacando la, la figurita de Messi, ¿no? Del álbum ahora de Qatar eh, de lo que va a ser el Mundial. Te empezabas a reír. ¿Qué sentiste vos cuando veías eso? ¿Te sentiste identificado en algún momento? Claro, totalmente, por supuesto. Eso es una pasión que, que todos tomamos de, desde niños. Uh -huh. El tema de... De, desde que uno recibe un álbum e ir completándolo así en, en forma física, en forma impresa El mismo hecho de, de, de ir a comprar las figuritas que, que uno incluso hasta eh, recuerda Porque en la memoria no solamente entran los hechos sino que entran los sabores, entran hasta los aromas Y uno recuerda hasta, hasta el aroma que tenía el, el paquetito de figuritas Y cuando uno lo recortaba y lo tenía que ir pegando en el álbum Y era como una meta para uno mismo el poder completarlo y incluso bueno, en épocas de niño El tema que se agrega es que no se tenía recursos Entonces era todo un logro Poder juntar unos pesitos Comprar el álbum, de a poco ir armándolo este, Y bueno, es un gusto que en realidad Hace poco que fue el día del niño Y por muchas redes sociales se decía Que nunca debemos perder el niño que llevamos adentro Por supuesto, un poco la salsa de la vida Entonces gente de otras edades este, Con otra situación económica Por el paso de los años eh, Se puede comprar mayor cantidad Pero siempre con la ilusión uno de armar el álbum, de ir completándolo, siempre hay las figuritas que, que son las más importantes y que son las más difíciles de conseguir se arma todo un tema, sobre todo entre los jóvenes, entre los, los niños y los jóvenes, de, de intercambio, uh -huh. este, en los colegios. En los recreos. En, en los recreos, sí. claro, por supuesto. Trasciende cuál es la figurita más difícil. Y ¿sabes que Hay gente grande que, que, que usa a sus hijos o a sus sobrinos que tengan algún menor para <risa> decirle che, mira, te doy esto, anda en el recreo e intentame conseguir tal figurita. Claro, claro, claro, por supuesto. Sí, sí, es una pasión que no se pierde nunca. Uh -huh. Después también pasa que en, en los jóvenes, eh, a mí me pasó, en mi niñez uno tiene determinadas pasiones, eh, cosas que uno abordaba... Como más profundidad que otras, particularmente yo no es que me dedicara tanto a este tema sino a otros, por ejemplo estaban en mi época las figuritas de, de chapa o, o, de, o de metal sí. este, y, y jugábamos las figuritas, entonces eso era una verdadera reliquia y entonces... Si uno pudiera volver en el tiempo, diría lo que daría por tener... Y tendría todas nuevas y las guardaría bien y las tendría claro. hasta hoy. He podido conseguir con el tiempo algunas algunas antiguas, pero este, hay distintos rubros. Entonces, al que de niño le gustó mucho ese tema, uh -huh. y ahora siendo no tan niño y con otros recursos económicos, siguen con esa tendencia y esa onda de seguir armando este, los álbumes y, y comprar figuritas, y luego se hace más rápido. Ahora hoy hoy le estamos preguntando Total. a la gente qué eh, opina el coleccionismo, cómo lo ves y cómo... Eh, este, un fanatismo desmesurado o un hobby eh, ¿Le ha pasado que por ahí alguien lo mire como diciendo uy, Este acumulador de cosas, ¿para qué quiere todo eso? Bueno, ahora que, que como usaste la palabra de acumulación Tiene que ver seguramente un fenómeno psicológico en el ser humano Tal vez que una obsesión o algo que a uno le gusta algo y quiere como acaparar ese rubro, es decir, uh -huh. yo quiero tener todo, desde uh -huh. un concepto más infantil hasta un concepto que puede ser más maduro y uno pretender abarcar la totalidad de un tema que a uno le gusta. No quedarse con un solo elemento, sino tener una totalidad. Esto tiene mucho que ver también, siempre digo, con la pasión, con, con el amor. ¿Pero ha que... recibido miradas raras? Bueno, pueden ser raras, entre comillas, de que la gente le llama la atención, pero sí. este, en cuanto a uno lo le conoce... Le llama la atención al que nunca ha coleccionado al que nunca nada. Ha coleccionado, por eso, claro. el que no, el el que no, no comparte, claro. el que no comparte la pasión, por, por eso yo le decía a alguien que lo ha mirado como diciendo, acumulador, para qué quiere estos 200 avioncitos? Claro, pero entiende también lo que... porque uno lo manifiesta de, de, de muchas maneras. Sí. Yo tengo muchas pasiones en la vida, además, aquí me han convocado por, por muchos temas. este Y entonces saben que uno es así y que uno tiene muchas manifestaciones y que uno lo expresa de muchas formas. Y me gusta coleccionar eh, muchas cosas, ¿no? particularmente del deporte, y ahí sobre todo el fútbol. Voy a un segundo, porque te voy a hacer un viaje a tu, al pasado, a tu pasado. Sí. ¿Te acuerdas que fue lo primero que coleccionaste? Y ahí con eso dijiste: Me encanta, quiero seguir por acá. Bueno, eh, siempre fui un poco de, de juntar elementos, desde los discos de vinilo, por Ajá. ejemplo, yo tengo en, en mi, en mi búnker, eh, tengo una colección de discos de vinilo que temáticos que son puramente del Reino Unido. Entonces, siempre busco definiciones, siempre busco un contenido temático, romántico, con una definición concreta. Siempre la música que nos ha dado los cantantes reunidos y las bandas ha sido algo espectacular. Entonces, yo me preocupé de decir, quiero acaparar ese concepto, uh -huh. todas las bandas, todos los cantantes de las épocas que venían en vinilo, o ahora remasterizados, y armar un sector con, es, con ese tema. Y así hay muchos rubros. Si me decía algo en particular, que, que a mí, este, fuera del deporte, que hay muchísimas cosas, y del fútbol en particular... Pero el tema de los aviones que les comentaba sí. fuera de cámara, a partir de, de, de un avión que una vez me, me regalaron de metal muy bonito, que me trajeron de un viaje, una persona ha llegado a mi estudio y, y me encantó la idea de tenerlo en miniatura, una, unas reproducciones excelentes como pasa con los autos también. Entonces, a partir de ahí empecé a indagar. Bueno, ahora tengo una colección tremenda de, de, de aviones, que es tal vez el rubro que más me gusta ah, de, de, de colección. Uh -huh. este, y bueno, a través de, de investigar, hay que dedicarse mucho, hay que estudiar. Hay eh, curiosamente los aviones más chicos, los de cabotaje, fueron los, los que más me costaron. La única vez que fui a Miami aproveché de ir ahí al aeropuerto de Miami, en el edificio de Panam, y pude completar los aviones que me faltaban de fuselaje más chicos. ¿Cuántos aviones tenés? Eh, 90. Wow. Yo sigo insistiendo <risa> entre eh, muchas otras cosas. por el camino más o menos por el que iba preguntando. Eh, las relaciones eh, interpersonales del coleccionista son fáciles, ¿por qué? pregunto esto, ¿por qué? hay que convivir con alguien que tenga 90 aviones, tantos estadios en miniaturas, tantos autitos y hay que tener espacio, y hay que tener poder adquisitivo ¿no? para mantenerlos para ir consiguiendo siempre nuevas piezas entonces me pregunto ¿cómo serán esas relaciones interpersonales? tal vez no me puedas hablar de la propia y conozcas de, de colegas tuyos y, y me digas, ¿Qué? es fácil, es difícil bueno, tal vez en, en la experiencia propia ha sido más fácil porque, porque digamos, yo yo vivo solo y tengo una estructura de vida que, que se me ha facilitado para que yo pudiera hacerlo. Pero eso no es obvio, ¿eh? no es un obstáculo para que uno pudiera haber tenido otro tipo de vida. Okay. Para cada cosa hay, hay lugar. Y cuando uno tiene pasión por las cosas y uno le pone mucha energía, siempre tenés más espacio y tenés más tiempo para todo lo que quieras en la vida. El tema es a la inversa, es cuando tenés ocio y no sabes qué hacer y eso te llama a tener más ocio. Y cuando estás muy ocupado y tenés muchas energías, en el caso mío, con mis trabajos, con mis profesiones, con mis hobbies, que son muchos, eh, tenés tiempo para todo. Y si hay cosas que uno no ha logrado, será porque no se dieron o no por otras circunstancias, pero nada más. No. Oscar, <risa> querido, a veces no me puedo ordenar el placar. Me pregunto cómo haces para conservar ordenado todo lo que coleccionás. Y en, en esto de coleccionar es fundamental el tema del orden, el tema de, de, de exhibirlo, el tema de compartirlo, el tema de hablarlo, cuando yo muestro mi museo me, me enorgullece y me, me gusta que, me, que me, la gente me, me digan o me elogien en claro. ese aspecto, porque es para eso, es para compartir, es para tener orden, es para poder exhibirlo. Y bueno, por eso muchas de las cosas importantes las tengo en el mismo privado mío. Hay mucha gente que hasta ignora que yo en mi privado, porque conoce mi museo y claro. no sabe lo que yo tengo en mi privado. Me imagino que debe ser como una satisfacción también re grande, ¿no? Ir viendo cómo de a poquito con tantas colecciones has ido logrando tantas cosas y realmente se nota con esta pasión y este amor con el que hablas de todas las colecciones que tenés. Pero tengo que interrumpirte porque pusimos una consigna al principio del programa sí. que me estamos leyendo. Coleccionismo, fanatismo desmesurado o hobby. Y han llegado fotos y han llegado mensajes. ¿Te gustaría que los compartamos? ¿Cómo no? Mira, esto nos decían ustedes a nuestro número de WhatsApp. A ver, amo coleccionar búhos, es un hobby. Tengo de todo tipo de materiales, procedencias, tamaños, bijú, adornos, vajilla, almohadones, cuadros, papeles, pastilleros, etc. La última vez que los conté eran 550 piezas. Me, muero. me parece hermoso lo que cuenta Oscar, no me parece algo negativo o desmesurado. Cuando era chica, ay, oh, yo también, papeles de carta <risa> sí. con calcomanías. Es muy lindo lo que nos produce recordar algo tan sano. Saludos. Hola chicas, para mí es un hobby. Hola, yo colecciono estampillas y es un mundo fascinante. Al igual que... Bueno, al igual que las latas de cerveza, Estampilla. eso también es lindo. Sí. Vacías, sus las, las, las colecciones. Y billetes con números consecutivos. Ah, mirá, billetes no, con números consecutivos. No. Verónica de Maipú tiene eh, 49 años. Potito de coleccionistas, mirá ahí, con autitos de colección. Diezcas Club Mendoza, club de coleccionistas de autos a escala El mejor club del mundo, nos dicen orgullosos Bueno, y por acá, bueno, acá tenemos un, fan, un fanático de Star Wars, de Titanic Vemos un montón de películas, dice Hola, soy Oscar, tengo 51 años y desde los 7 colecciono maquetas de aviones y Star Wars Tengo más de 500 maquetas, todas armadas por mí Bueno, eso lo hablamos también más temprano con Oscar Uy, mira lo que es esa vitrina, ¿No te puedo... superhéroes ¿No? Sí, me parece a que. A ver, ser. a ver qué es lo que dice el mensaje, el detalle. A ver, mi vitrina con colección de tortugas ninjas, Batman y demás cosas. No, viste lo que era eso y el orden. Tremendo, sí, tremendo. Hermosa vitrina. Hola, yo soy coleccionista de, figuri, de figuras de Star Wars. Me llamo Rodrigo y para mí es un hobby hermoso. Bueno, ¿alguna ahí está. vez? Eh, sí, obviamente eh, Hasta acá leemos, pero sigan mandando Vamos a seguir compartiendo Los mensajes de ustedes eh, Coleccionismo, fanatismo desmesurado O hobby, nos dicen qué opinan Y además nos cuentan qué los conecta con esto del coleccionismo O sea, que sean coleccionistas o que Conozcan a alguien que está en el tema Y demás eh, mira, ¿es Esas esto? imágenes, sí, me quedo mirando tremendo. Es, es impresionante te iba a decir es. ¿Todo, es. Todo lo ordenas vos Lo limpias vos o oh, no, te dan una mano mira, no lo que son las piezas delicadas por ejemplo, todos los autos de colección que tengo que tengo, puedo llegar a tener más de mil sí. entre todas las cosas que tengo pero este, hay cosas que no las puedes delegar la limpieza, por ejemplo los aviones, que son muy son piezas delicadas claro. y, y los trenes de aterrizaje son muy frágiles, si, si lo delegaran en otra persona para limpiarlo y le pasar una gamuza sin delicadeza es un tema, igual que con los autos, los espejos retrovisores, uh -huh. hay muchas piezas que son delicadísimas, sí. entonces eso la verdad que lo tengo que hacer este, claro, personalmente claro, para cuidar perdón por lo que te voy a preguntar pero no. me da mucha intriga ¿pensaste el día de mañana qué va a pasar con todas tus colecciones? bueno lo que me has preguntado <risas> siempre digo cuando la gente va hay preguntas clásicas que me hacen una de lo de la limpieza y otra esta ¿ah sí? y esta pregunta a la vez tiene, tiene dos vertientes Ajá. dos tipos de, de sentidos de tu pregunta. Ajá. ¿Quién se va a quedar en el sentido material o económico de la palabra? Pero la más interesante, el sentido de quién te va a seguir en las pasiones. Claro. Y a eso no. tengo que decir que nadie. No, nadie, no, no hay un sobrino. No, no, no, no, no porque, un... digamos, eh, la dedicación, la pasión con la que uno, lo tengo que decir <risa> también al aire, pero es la realidad. No, pero está bien. Este, es una realidad. No, en eso no no, no te, no te sigue nadie. Eh. No. Eso se termina, se termina conmigo, el tema de esa pasión que uno le Pone, no Hay matices que puede tener gente Pero la verdad que eso es algo personalísimo Y es algo que la verdad que no Que no, no se transmite Calculo que algún día que no esté Por lo menos que no se desarmará Y que por lo menos será para poder exponerlo Es que este, tiene un valor importantísimo, sí, importantísimo. claro Y no es lo económico Sino en claro, todo lo que ha implicado preguntaba. para el que arma Todo esto, sí. es dejarlo en pie Todo junto, como está uh -huh. ¿Alguna pieza te quitó el sueño? Bueno, hay muchas piezas, eh, tengo piezas particularmente como cuando vino, porque yo en, to, en mi búnker también tengo un, un quincho donde hago eventos y le hago homenajes a deportistas del, de, digamos, con trascendencia nacional. Como Amadeo Carrizo, era una oportunidad que yo lo, lo traje, ya tenía 90 años cumplidos y, y bueno, intercambiamos nuestros relojes, por ejemplo. Este, y a él le gustaba un reloj que yo tenía y me deja como obsequio el reloj de él Ajá. Que lo traía en su puño Entonces para mí eso es una pieza una colección. que es invalorable claro. este, Como así tantas piezas, bueno una, una copa de, de, de River uh -huh. que tengo de un, de un trofeo, de un torneo amistoso ¿Cómo, ¿cómo haces para conseguir eso? Por ejemplo la, el trofeo, la copa de River bueno, lo que pasa es que como a mí me conocen incluso a, a nivel nacional sí. Y bueno, ese fue un trofeo que, que River lo gana en un torneo amistoso en ¿Son la década de River? De... Sí, Ajá. sí Yo siempre digo que soy hincha del Lobo Mendocino, simpatizante de River y amante del fútbol Muy <ríe> bien Muy bien. Bueno, entonces en un torneo de los 50 amistoso de River Al Capitán La Bruna le homenajean con esa en Checoslovaquia Con esa copia, que, en esa copa Que justamente es de cristal de Bohemia, característica de Checoslovaquia uh -huh. Como era personal, bueno, él fue pasando, de, la vendió de mano en mano y... y Dirigentes de River que me conocían a mí Bueno, llegó, llegó a mis manos Mirá, Entonces, que te tengan en cuenta sí. No que... es oficial, por supuesto, digamos, es un torneo amistoso Sin sí, Por no, no. las vitrinas de, de River Porque, Queremos decirle a la gente Es la las... más linda de River la más linda <risa> sí. Queremos decirle a la gente que las imágenes Que compartimos eh, Son imágenes de Oscar, Oscar. Sí. Claro, de lo que él colecciona Sí, aunque no lo crean, esa diversidad de cosas, camisetas, estadios, eh, maquetas de, estado, de estadios, pelotas, eh, no sé, ¿cuánta cuánto variedad de, de piezas y de cuestiones? Y muchísimas. También tengo, por ejemplo, en esto del coleccionismo hay dos conceptos que les quiero aclarar. Tengo un cuadro artístico que de, de la pintora Florencia Ayse, que ah, tengo ah, varias sí, obras de genia. ella. Tengo cuatro cuadros en, uh -huh. mi, en mi búnker. Y a mí me he hecho un, un collage de, de billetes que digamos azaroso a la elección de ella billetes del mundo Ajá. pero ahora estamos haciendo una obra que va a ser fantástica que es la colección de los billetes argentinos desde los pesos moneda nacional desde los pesos ley la historia de, de los billetes matizado por, por imágenes de, de lo que era la vieja caja de conversión, el banco central políticos que influyeron en cada uno de los cambios de moneda entonces eso sí va a ser una obra de colección porque van a estar todos los billetes papel que han habido en Argentina desde 1881 hasta la fecha en la Condonación de los Pesos de Moneda Nacional. eso va a ser una obra artística y de colección de los billetes, que es uno de los tantos rubros que me, que me interesan. Uno este de los caso, tantos, eh, creo que son todos. Ha <risas> no, pasado desde aviones, billetes, Ay, sí. bueno, camiseta deporte, un montón. Por supuesto, sí. Bueno, y en eso consiste la vida. La vida nos sí. ofrece muchas cosas. Somos pasajeros, ¿no es cierto?, en este en tránsito que estamos. Y tratamos de tomar la mayor cantidad de cosas que nos permite este, en la medida de nuestras pasiones, nuestros sentimientos Por supuesto nuestros tiempos y nuestras pero, circunstancias Pero ¿no? se te incendia tu casa Y bueno, podés rescatar no una sola No, por favor, toquemos madera Siempre casos hipotéticos No hay hipotéticos. seguro, no hay seguro, pero me... porque no hay seguro me... Siempre <risa> casos hipotéticos, te lo pido me por favor esto que Toco vida. madera eh, Se te incendia tu casa O se te está incendiando Y en el momento tenés que decidir una cosa para llevar No se vas bueno, la verdad que sería muy difícil para mí, pero, este qué sé yo, elegir una pieza en particular. Como les decía, lo, lo que más me gusta es el sector que tengo mío de... De colección de aviones, es algo sí. muy particular que... Claro, pero tenés 90, que tenés tiempo. que elegir uno. Ah, no, bueno, y una vez sería la copa de River. Si la copa uno, de River, no, claro. ahí está, ahí está, se la jugó, claro. se la jugó no, por uno. Un. Nos no. siguen llegando mensajes, porque sí, la gente, bueno. los que están del otro lado se han copado un montón con la consigna de hoy, sobre todo también escuchando lo lindo que tiene Oscar para transmitir con el tema del coleccionismo. Y mira, estos mensajes y estas imágenes nos mandan ustedes... Compartiendo esta siesta, esta siesta tan bonita con nosotros. Mira, <risa> el búho de recién. Hay varios coleccionistas de búhos. De hecho, un juez federal que ahora está en problemas de nuestra verdad? provincia eh, colecciona búhos. Hola, chicas. Colecciono búhos, lechuzas. Me encantan. Bueno, por acá tenemos ¿Ah, autitos. Mira la cantidad de autitos de colección. Yo no me quiero imaginar si tiene un hijo, ¿no? Y viene y le toca... Que toca toda esa colección. Mira, ahora Canal 7, soy Darío Altamiranda, coleccionista desde hace más de 20 años de autos. A escala, soy integrante del club DSM, un, ah del mismo que nos mandaban recién, un grupo de coleccionistas de auto de Mendoza. Les muestro un poco de mi colección. Felicitaciones, impecable, te digo. Bueno, es como dice Oscar, hay que ser impecable, ordenado. Algo de lo que tengo, no, mira así de lo que tengo uh -huh. bueno star wars está arrasando también sí, sí, sí. con las colecciones hola buenas tardes uh -huh. yo coleccionaba todos los álbumes de figurita con brillantes y tenía dos de cada uno uno lo llenaba y lo cambiaba por muñecas o fútbol y el otro me lo guardaba muy wow. bien, buena técnica mira sombreros qué tool. Muy bien. Hola, esta es parte de sombreros que se juntaron con nuestros viajes, algunos nada más, son muchos, yo junté casi 300 mates Uy, qué vale. bueno eso Y acá, hay ¿aviones? ¿veo o veo mal? Hola, mira, tengo más de 300 maquetas todas armadas por mí, bueno, eso te digo que tiene doble, doble mérito, ¿no? Sí, mira, aparecieron las botellitas, bueno. colección de latas y botellas Visitar eh, en su estudio a Oscar era placer, su calidez y lo entretenido que era, hacía todo más simple. Hija de Mirta de la Santa. ¿La conoce, Oscar? Sí, la tengo muy presente. Lamentablemente falleció. Mirta me dio, la verdad, un dolor muy grande. que falleció hace algunos pocos años. Sí, a ella y a la hija Florencia las tengo muy presente, por supuesto. Mira, como dice Oscar, la colección de uno es una extensión de uno mismo. Ah. Solo puede entenderlo otro coleccionista. Rara vez... Lo continúa algún familiar, pero hay, dice, le pone una cuota de esperanza. Hola chicas, hermosas, eh, programa, bueno, yo colecciono mates, tengo 32, soy Luisa, me encantó el tema del mate. Pero mira, eh, con esto de preparar el tema, sí. hemos eh, leído que existen coleccionistas de la más diversa índole. Por ejemplo, leí coleccionista de polvos. ¿Cómo? ¿Qué polvos? Hay diferentes tipos de polvos. sí. Sí. Será de distinto origen, de distinta procedencia Será tierra, será, uh -huh. no sé y es que es inacabable el mundo del coleccionismo, este eh, prendas de vestir, hay mujeres que, por ejemplo, zapatos no solamente por la elegancia o por vestir, sino por, por coleccionar, como nosotros la, las corbatas, A mí me gusta también las corbatas ¿Claro? y tengo mi colección de corbatas. De la cocina, de la cocina, coleccionas sientas? algo, cucharas, platos, tazas. Sí, hay, eh, bueno, imanes, por ejemplo, por supuesto tengo muchos imanes, imanes de España, seleccionados, Ajá. de Buenos Aires, que yo amo a la ciudad de Buenos Aires también, tengo imanes. Eh, característicos que representan lo que es Buenos Aires, otros de España, de la España, de la España castellana, tengo muchísimos también, eh, tengo tasas también de, de, de distintos viajes que ah, he ido haciendo. ¿En algún productora. momento decís desprenderte de algo, vendés algo? No, no, no. Nada. No, algo que no, Desde no que empezaste pasar... a coleccionar no vendés no, nada. No, no. Uno de si tuviera un problema uno vendería otras cosas, pero no eso que uno le pone tanta pasión, claro, tanto tiempo. No, porque no hay tiene que, un precio. Porque no, hay que decir que hay coleccionistas que sí, que sí incluso este eh, utilizan plataformas virtuales en las que compran, venden, intercambian. Hay para algunos... Que esto sí tiene un sentido económico. No obstante que el origen siempre es la pasión, es la pasión. y el gusto por, claro. por armar lo que ellos tienen. Ajá. Aunque después le buscaran una beta comercial, los mismos el tema de los álbumes. Bueno, en el tema de las figuritas hacen intercambios, por supuesto, uh -huh. para poder lograr su objetivo. Pero siempre el tema está en la pasión por esa por esa actividad, ¿no? El último fin comercial que eventualmente pudiera eh, presentarse, de tener que comercializarlo o, o que les guste, pero siempre renovarse y seguir siempre en el, en el tema. Uh -huh. Siempre es un tema de, de pasión evidente. ¿no? ¿Y qué emoción debe ser, por ejemplo, me quedé pensando en el que coleccionaba las botellitas de, las botellitas de cerveza o las otras imágenes que veíamos, qué emocionante debe ser cada es que se va colocando una más, una más, una más y vas viendo completada la colección que, que tanto te imaginas, ¿no? Tanto soñás. Por supuesto. Esto también se vincula mucho con... Con el diseño uh -huh. Hay cosas que son muy bonitas Como las botellas de cerveza Por ejemplo, las latas Las latas de bebida Son hermosas Si ves el diseño de cada sí, latita es, es una belleza Por ejemplo, de las cervezas Que hay tanta gente Que, que le gusta la, la birra digamos. <risa> este, los, los diseños que vienen Y del mundo incluso Que son clásicos <risa> Son muy bonitos Para armar una colección Las, las viejas tapitas de bebidas También sí. este, Son muy bonitas en el... ¿Qué es lo próximo Que te gustaría coleccionar Como para cerrar? A ver, ¿qué tienes pendiente? Bueno, lo próximo Como les decía este, ahora tengo un cuadro que me lo... Sí, el cuadro <risa> este que, que mencionabas. Este, y bueno, siempre siempre van surgiendo cosas. Yo no, no, no paro de, siempre de pensar y de inventar y de crear cosas. Siempre digo yo que la vida es nada más que un camino de ida. Sí, está y bien, pero hay, surge ahí como un amor a primera vista. Vas y te, te, te ves un objeto y te genera algo especial, por lo cual decís quiero que forme parte de mi vida, quiero tenerlo y tener todo lo relacionado a esto. Claro, por supuesto, son cosas que van que van surgiendo y que se te van dando solos en tus viajes. ¿Ves algo? El, el viaje que hice a Miami, bueno, vi un, unas, este, unos adornos de, de, de cristal como en imágenes en 3D, que son fantásticos, como uh -huh. una imagen de una famosa pelea claro, de Cassius Te va tomando la atención Bien. y ha sido un no, no, no, no. honor y un gusto escucharte, por lo menos en mi caso, conocerte, Oscar, como seguramente muchos que están del otro lado. Y realmente se siente esta pasión que tenés por todo lo que haces. Así que muchas gracias por compartirla con todos nosotros. Gracias. Bueno, ha sido un placer para mí estar acá con ustedes. Gracias. Gracias, Yo desde mamá. ya te, te, te admiro el orden, por favor, <ríe> te lo pido, es impresionante. Sí, sí, sí.